El próximo domingo la Junta Central Electoral estará llevando a cabo un importante simulacro sobre el voto automatizado en todo el país. Van a, la Junta va a utilizar todas las mesas electorales donde usted como ciudadano está indicado a votar. Eso va a pasar el próximo domingo. Una manera de ellos ensayar y ver el éxito que esperamos todos tengan estas primarias el próximo 6 de octubre, donde los dos principales partidos políticos del sistema político de la República Dominicana eh, van a estas primarias abiertas, que es el PRM y el PLD. Una cantidad significativa de ciudadanos estarán participando en este simulacro, más de 88 mil personas estarán involucradas. Ahí, ahí están los tan técnicos de la junta, el personal eh, militar electoral que va a estar participando. En fin, todos los actores eh, que están involucrados en lo que es eh, el aspecto electoral tiene que ver, pues estarán el próximo domingo activo en todos los colegios y las mesas electorales del territorio nacional. Así que es importante, es interesante que usted como ciudadano pues acuda a su centro donde le corresponde votar para que usted vaya, eh, aprenda y el próximo 6 de octubre pues, pueda hacer lo mismo si es su decisión o las próximas elecciones ya donde se van a elegir el presidente y el vicepresidente de la nación. Yo creo que es interesante eh, acudir y aprender y nosotros también dentro de nuestras condiciones eh, ap apoyar este tipo de actividad porque es un dinero que se está invirtiendo, que lo está manejando la Junta Central Electoral, que es el dinero que usted A paga montón. de impuestos, y la Junta, que es la responsable como institución de montar este evento, pues se supone que debe dar al traste, ¿verdad?, de que pueda ser, las inversiones que se hayan hecho, pues puedan, se correspondan con el éxito que puedan tener estas próximas elecciones. Y este simulacro del próximo. Eh, domingo es importante, es importante la participación en masa de los ciudadanos que tengan la intención de ejercer el voto en la próxima primaria del 6 de octubre. Así que es un deber como ciudadano que tenemos nosotros. Si usted va a votar, pues debe ir. Eh, además, si se hace, hace simulacro, usted aprende cómo hacerlo. Y al final, el 6 de octubre, pues ojalá y que así sea. Primero que sea exitoso este simulacro del próximo domingo para que a su vez lo sea el día 6 de octubre cuando se lleven a cabo las primarias. Eso es lo que deseamos todos, que este nuevo sistema automatizado eh, que implementa la Junta en la República Dominicana en materia de elecciones pues pueda ser exitoso y puedan justificar todos los, los millones del mundo que se ha invertido en Ahora bien, queremos datos fidedignos. Si no se logró la expectativa, díganlo. Y no pasa como la pasada elección, lesiones, que le hicieron tres simulacros. Los simulacros dijeron que no se podía, y, a, y aún así forzaron en Mingo y lo hicieron. No, y se ¿Eh? probaron las máquinas que compraron. Yo bueno. no me dije, serio. Sí. Eh, se, ellos se dieron, sí, se percataron si se, si se de percataron, la, y aún así oye, la, utilizaron, la utilizaron y así, es, así se perdieron. Todos los o sea, cuartos del mundo. La Junta tiene previsto hacer una, una rueda de prensa claro. el domingo a las 8 de la mañana. Si no resultó, segunda, se busca una, la alternativa. Y un segundo encuentro con la prensa a las 4 de la tarde del domingo con el objetivo, asumo, de dar informaciones y detalles de qué pasó. Eh, en ese día, en este importante simulacro que está involucrada la Junta Central... Porque la para... pasada Junta, lo que pasó es que si, no si no se daba con esos aparatos que no sirvieron, que tu, al final tuvo que contarse palitos a palitos rayitas, ¿eh? era que si ya se utilizaron, ya están pagos, ya esa comisión no se podía devolver. Entonces entendieron el, el asunto, entonces hicieron tres simulacros, no se dio, no dio los resultados que esperaba y aún así se fueron a eso. Si sí. esto no da, lo dejamos y, y, ahí y ahí vamos está palito a palito. En un rincón. En un rincón. <risa> en, en, serio, en otro orden.